Allá vamos a conectar ahora con nuestro compañero Angels Lizardo. Adelante, Así Angels. es, adelante, Angel. Gracias en el estudio. Aquí Angel Lizardo reportando desde, desde esta estación de Guagua. Hoy domingo de resurrección, donde la gente retorna a, a la ciudad de ya a los vacacionistas que están aquí. Ya desde temprano de la mañana estamos aquí ya mirando lo que son vacacionistas que se van a trasladar de, de, de una de una de una zona a otra, ya retornando a su casa, luego de, de, de lo que fue, ¿verdad? Esta, este fin de semana, Santa Largo. ¿eh? Vamos a ver con quién nos encontramos aquí, de lo que está pasando. La gente está corriendo. Mores, dónde va? Ahí mi madre. Vamos a cómo usted ve el retorno de los vacacionistas. Bueno, yo echo que está bueno, que no pasó ningún accidente y todo va bien. Todo va bien, ¿verdad? No, nada, tranquilo, la gente está retornando tranquilo a sus casas. Todo va normal, todo va tranquilo. Gracias por todo. Gracias, Lo vemos el año, el año que viene, aquí y aquí. ¿De dónde son? ¿De las romanas? Tiene un colorcito como romanense, esa morena. Eh, nada, estamos aquí, vamos a ver si aquí y aquí nos dan. Eh. No, un poquito de retorno, ¿cómo la pasaron este fin de semana? Todo bien, men. ¿Todo bien? ¿Dónde son? De aquí. Ah, ¿Son de aquí? ¿Van, por, van a seguir vacacionando? de otro lado? No. ¿Van a visitar a familia? De aquí, pero no aquí. Ok, ok, retornan, retornan. Eso es, eso es lo que está pasando. Vamos a ver, vamos a ver si eh, que nos dicen las personas que trabajan aquí eh, sobre, por ejemplo, este señor aquí. Hablen un poquito del flujo de personas que retornan a sus hogares hoy domingo de resurrección. Bueno, en verdad, debe de haber muchos pasajeros hoy, pero no te sé decir muy bien porque yo estoy llegando ahora. Okay, usted, pero ¿se, se ha visto uno que dos o tres gente, ¿verdad? Ah, sí, sí, muchas, muchas personas, sí, saliendo. ¿Se pero mucha gente. Mucha. A, a diferentes, diferentes puntos del país. Sí, correcto, en diferentes partes. Ok, okay gracias, gracias, señora. Ahí, ahí eso, eso es lo que tenemos. Vamos a ir por aquí. Eh, Esta es la parada aquí, como le dije. Eh, todavía, no al parecer, ya la gente que, que vinieron ya abordaron el, el autobús y ya van de camino. Ese, ese va a salir, este va a salir también, pero es lo que está pasando aquí. La gente sigue llegando, por ejemplo, mira mira para allá, la gente ya sigue llegando con sus maletas Y ese tipo de cosas en el retorno. Recuerden que estamos aquí en Samaná, Santa Bárbara de Samaná, en un momento nos trasladamos damos entonces hacia la terrena, donde vamos a estar viendo el retorno de la persona desde allá. Estamos aquí en Samaná, y sin una pequeña parada aquí, porque también aquí en Samaná se vacaciona muchísimo. Hay muchos tipo turísticos que la gente viene a visitar y opta por venir aquí. Así que eh, seguimos allá en los estudios. Formación e información para toda la nación. Sigan en sintonía para seguir viendo lo que son los retornos. Hoy domingo de resurrección. Desde aquí, desde la terrena, Samaná. Eh, y toda esta zona por aquí. Así que ya ustedes saben, Angel Lizardo Reportando. Vamos allá. Muchas gracias, Angel Lizardo, desde Samaná. El lugar donde se cumple el dicho que dice República Dominicana lo tiene todo Porque Samaná en términos turísticos tiene mucho que ofrecer ¿Qué te pareció? Bueno, Samaná es un destino de los preferidos por sí. los dominicanos y los turistas internacionales Ojalá que pueda seguir recibiendo el apoyo que ha estado teniendo por parte del gobierno dominicano Para que siga creciendo y se siga aperturando al mundo para que la gente pueda conocer eh, sus hermosísimas playas eh, que no tienen comparación, la gente las prefiere por eso. Claro que sí, muy hermosa.